Papá Gomón, muchas gracias por este raid, tío, no te, no te he visto, ¿vale? Lo he visto ahora, que estoy concentrado en la partida Muchas gracias por ese pedazo de raid, tío Thank you No he visto hasta ahora, tío Que tengo que quitar lo de los raids, ¿vale? Perdóname Papá Higomón Alto nombre, amigo ¿no? Igual no le veo el doble sentido, soy sincero Pero bueno, vamos a darle vida un saludito para el turro ahí de Papá Gigomón. Oh. Papá Gigomón. Me recuerda a los Digimon, loco. Vaya. Pues un saludito. Jolín. Puedes mandar un saludo a mi amigo Papá Gigomón. Estoy haciendo clips de mucha gente saludándole. Ya lo acaba de saludar el bot, así que... <ríe> Pero bueno, si quieren los saludos, Pues puedes mandar un saludo a mi amigo... Papá Gigomón, hey, un saludo. Papá Gigomón. negra, Google, amigos, oh mi amigo, En serio, ¿estás haciendo? Pues un saludo a Papá Un saludo Sí, bro, ¿cómo no? Te mando un saludo a tu amigo ahí, Papa Jimón. No, Papa Jimón. Papa Jigomón. Papa, si se ve bien. Si se ve bien así, papá. Jigomón. Ay, qué horrible.